Tío, qué fuerte. Esa es la tío, tío. Ah, iniciates el, el, el PC, ya no todo. Eh, no lo puedo poner ah, era, pues, no Bueno, eso está bien, tío, así no necesitas Viagra. Eh... Sí, ataque Aspect. <risa> <Aspects de attack. risa> ¡Qué sorpresa. Aspecto de ataque. Qué puto asco la de que colocaron, tío. De la última. No, la que se puso ahora de la sauna. A ver si sean muy asquerosos. Asqueroso ya lo veo ya? ya lo veo, ya. No estás, no estás silenciado. Claro. Ah, me voy a dejar la culpa bastante... No puedo. tío, qué pesadilla con los remake <ríe> no, no, ¿no? con check pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a a ver, vamos a vamos A ver, vamos a Papu, papu, papu, ¿Y Ali, Ali, has visto? Sí. <ríe> También Ya me muy Bueno, bueno, bueno. ver, a ver, a ver, ¿Eh? ver, conozco, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a la gente Tío, ¿sabes qué peli tiene que...? ¿Te gustó la deje de puta inteligente? Sí. ¿Quieres ver una fumada aún mayor? ¿Qué? Eh, la cesta de la Tartilla. ¡Hostia! La sí. sí. Ya, de... eh... No me lo estoy acompiando. El Edith, Bastante fuerte la peli. Puede que has De tacos y... De todo. Y de, de todo. Bueno, si es sorprendido. ¿no? Sí, eh, sí bueno. exacto, explícito. <risa> la última parte es el solterio. Total. Ya, pues entonces pa' aquí ya, al final ya está. Todo salido de final feliz. <risa> y conozco padres que están llevando a los niños a la Ya, pues no pues, te disfrute, de sin forma. Eso pasó con South Park. Y con sí, sí, sí, sí, ah, sí, es una sí. peli de Marvel, no puede pasar nada. Ya, pero los padres dicen, "Hostia, ¿No una peli de dibujo", pues, pues bueno, vas a verla. Luego no se informan de nada y sí, okay, okay, tío, que fui a, los... a verla. Vamos, ver, vamos a ver el niño callado una hora. voy a ver, set. <risa> y había niños de 4, o 5 años viendo la peli. Mi hermano no fue a ver la peli parque el día de que salió. Y estaba lleno de padres con los niños. Claro, ¿Qué? cuando empezó <risa> la película pues que a ver, de vi la película y no me pasaba de grande. Está bastante mal. Claro, claro, al, al, al juego. Aprender, al juego, tío. tío? No ha un... no. es que de... te lo... Ahora, tío, Está bastante mal. Está que las la la las de la que tengo, eh, los negocios. Me cargó un montón, o sea. Sí. Que... Sí. O sea está es absurdo, pero. No, es absurdo. más. Es absurdo, pero con críticas. Eso, es, sí, exacto. Esto es un E2D para ir a esa región. el 1. No le pongo 1, 1 partido de 3. Comandero. Tener cuidado con el Slime. Tu Slime, que le vienta. Slime. Sí, es... Tu aire al Slime. ¡Aprama tú, homo! Había una trampa allí para que la compensara se quieres. ¡Hasta! qué a capturado en el juego. Tío, chaval, ¿quién la avisa? prometerte conmigo tú también resides también resides joder tío no me da tiempo de gastar las balas imagínate los que avanzan a de pegatinas me una bala cuánto puedes hacer de las porque va hacer para eh? En el Coliseo de Berix, en es verdad que, de? que tiene... Es verdad que tiene ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, qué guapo, ¿sí? Pero no puedes pegarte con los personajes Solo... Tienes no que hacer una torre solo de bicho. Oh, qué guapo, guapo, guapo, guapo, guapo, guapo ¿Qué? Pero dónde vais, que... dónde bien, vais? Bienvenido Venid a Si fuera por mí, no llevarían los personajes por nada, el mundo. Nos Sí, sí la verdad es que a me te puedo spoilear los personajes que van a salir y te gustan? No, no puedes te puedes pelear a ah, Te puedo spoilear. qué bonito tener bio 2. Pues yo lo que yo he hecho lo hice, he hecho la de la mayoría Para que spoiler, ¿no? Eh, si sí, no. Si hubiese ves que jugar la demo no te da spoiler. Ah, por cierto. En la de... Eh, no te dan la... Sí. Cuando eh, no. cargas... No, sale en una escena. Cuando cargas la partida... O sea, cuando metes el juego por primera vez, a mí me ha cogido la lanza trata de, de la de sí, sí. no. sé qué haces. La es la de la eh, ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Estás seguro Sí, sí no. porque te da un... Choque, te da un... par vale, de... De goce, de goce. no vale nada. Que sí, pero a ver los malos son los combates en sí, ¿no? Sí, o al coliseo que te se te pasea acá, pues. Y pero mira, ¿yo te lo pasé? Sí. A mí cuando cuando, me, cuando me, me dice, me dice, eh, uh, ticket de de coliseo P o algo así, no, Porque, ¿no? Me dio un código. Supongo que el jefe de esta está aprendiendo me da igual. Me da un ticket del código. ¿Dura mucho? ¿Eh? se te Ahora ya será aquí. Te digo, que 50, que pi, pi, pi, pi, pi, pi, 50 horas. 50 horas. ¿Qué? 50 horas. Sí, más sí, más horas. Más, y que tienes que recorrer los 14 monos, no sé por <coughs> ¿eh? Tiene una historia juego, ¿no? Pero al final va, va los puntos del uno, del dos, del tres... Hasta 3. yo, llegas a un sitio, lo salvas y te bajas por sitio. Los sitios son los, los pañafas para ti solo se cada uno. a Es un poco raro. Se podría decir que sí, pero no. Pero no, no acaban de decir el juego, pero sí que te metes más o menos en la tierra. Ya tengo un hito pez con él. ¿Te gusta es que el compañero? ¿Te gusta No se de que el el o sea, se conocen entre ellos. No pasa que es un mundo grande que tiene. ¡Pleno! No, pero no, pero no. Todo, todo. Por lo no puedo mandar el subicio, sabía que ahí había uno. No. Esta es no. la intuición. ¿no? Tengo la intuición de que eres un poco tonto. Uy, yo ahora que y gilipollas. ¿Qué, qué, qué, qué, qué... Por ejemplo, te has ido de la sala mientras estábamos todos dentro de él. Pero que hay un cofre de abajo, mano loco. Sí, un cofre que. No se abre. Que antes sea. Que ¡Qué tonto eres! Estamos llenos de cosas. No por pues la apatía. No se puede. No cabe. Es el de Wichi. De Wichi. <risa> <risa> y ni <de> polla. <risa> y ni polla. de mierda. Uy, ¿y esto qué mierda es? Tío, qué fan, tío. el sí que me lo pone, ¿no? ¿Qué es esta cosa que se ilumina en el suelo? ¿Pisa? Aparte de los del trapo, piso mira? 200 del palace, no lo van a meter nada en el máster, ¿no? La relic. La relic. Sí, el en Mejor. Y ahora van a inquirir en la relic que vaya al piso 200. La relic 240. Hostia, qué guapo, ¿no? Pero, pero, vete al piso 50... 200 para aumentar la relic. Yo lo veo. No creo. No, van a tener que... Van a reciclar la relic. Para coger que te das a Alexander, viejo, estoy seguro. O si no por chapa, ya viene bien el plan que te la. Venga, va, Lore. Lore, Lore. Bane, Bay, sí. Te puedes dejar de emocionar cada vez que consigues. una. No, tío. Sobre todo si es Bane. Sobre todo si es gay. ¿Qué? No. ese es ¡El enemigo de Batman! tío, el que tira la, el avión. El okay, que respira con la máscara. Que el, el mejor enemigo de Batman? diferente? Ah, sí. Sí. Okay. es ah, sí. sí. mierda, el, el, el llevar, el, el, el llevar una máscara y estaré enfadado. Vaya puta mierda. El, y me esa coca dentro, el Batman en sí es un Batman, tío. O sea que todavía no puede ser nunca guay. Eh, el Joker mola no más. Estoy esperando que haga una película nueva con... con Edigma, tío. De hecho, la, la, la del Caballero Oscuro, la del Joker, le quitas a Batman. le pones un policía es un peliculón de, de detectives tío. Y si, <risa> haces, y si haces eso, tienes la serie que se de costa. <risa> te desgosta. Básicamente. Le quitas puto Batman y le metes un detective y es un peliculón de... de... de... Tío, tío. Yo <risa> de Sherlock Holmes. de, de Batman contra Superman. Estoy esperando a que defiendes de hacer películas. Batman contra Superman, tío. Eh, sí. tío. O sea, Batman tiene que poder con un bajón, tío. entre esa y la de.? ¿tiene poder? ¿Tiene ¿tiene poder ¿La de Podrán Suicidio? No, no habrás perdido dinero, ni nada. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Si tienes una mini-siba, la permiso y todo, de entrada. Yo solo un mini-siba. ¡Hala, hala, hala! Tío, yo he a la guardería, te lo ¿Wichi o qué? Yo he llegado. Veniros para acá, que hay un montón de bichos. No, mira, le he pulado un mini. Cuidado que vas a apurar, si... Nos vas matando, ¿no? No, no, no. Que se pillan todos, nos vamos a en mierdas y le. ¡Hacemos super pegatinas! lo todo! Y a un la de habla bien. como si lo pillas, si lo delante, lo pillas y lo haces más grande, ya no te es tan útil. yo la SIBA la tengo desbloqueada hasta la. hasta la mediana, pero no la uso porque me viene mejor que sea pequeña. Pero si la evolución sí, sí, sí te solo puedes llevar amigos. un pequeño, un mediano y un largo, ¿no? Para hacer la torre. Claro. Sí. Una parte, un sí. mediano y uno de arriba. Es que es una puta mierda lo de. No es una mierda, Si lo, si lo aumentas... Te puede joder la rotación. Yo me, yo me decía que era óptimo porque mejora mucho. No Mira parito, una trampa para que lo pies. Sí, ese mejora mucho, pero luego te mejora los otros porque tienes que llevarlo en la versión pequeña. Bueno, pillas ya está. Yo he dicho sí. lo que tengo es una torre de magos y una torre de físicos. Lo que pasa es que me, me estoy dando cuenta que lo, los combates son jodidos porque los bosses y de la vida más te inteligencia de los sitios es bastante porque siempre siempre siempre siempre siempre de la a de la pido, ¿no? y puede la nariz y se y se puede interrumpar Claro. la nariz y de la y nunca y nunca se y nunca porque es muy chungo que la torre. Es muy chungo, un bicho normal. Un bicho. Otra torre, y un boss y otra tierra. Mira, torre ¿Y se si te suene durante un tiempo o simplemente.? Eh, si te un, un segundo o dos. Pero luego ¿Sí? puedes volver a rearmarla, ¿no? Sí, pero es una putada porque cuando están deshechos de la torre no tienes casi defensa, no tienes casi vida. Así las tienes pero no separados. separados. Claro. O sea. El de estar en torre es una quietada, en verdad. Cuando están separados, tiene la ventaja de que cuando están separados, cada pea que pilla por separado el bicho, pues es un pea que cuando lo juntas se dupe además. Pero, pues se va a los mierdas, ¿eh? Pues es una basura los protagonistas. Sí o qué? Pues, Nadie pues bueno, nada. Bueno, si tiene pues, pues, lo que Bueno, si yo... Si al menos se pudieran por todo... No, yo no llevo el chivis. Pero el chivis es un genial. Ya, pero ya no va bien porque llevo la montura. Llevo montura 2 de no Llevo la pañitec ¿no? y la mano derecha esa. ¿La mano derecha? Sí, se llama mano derecha. Porque. Sí, okay. No sé, un bicho que es una banda. ¿Qué mierda del final es esto? Pero la y típica, típica con la mano con la otra mano. En eh, el otro también había bicho que se, la derecha, la de de hecho, ah, se llama mano derecha. De hecho, se llama hoja las manos. Pero no es ese bicho, es una robótica, ¿no? es la mano robótica. Es sí, una mano robótica que cambia. De si, sí, de hecho, se parece a la, a la carta, de, a la A de... Cuando le pegas te rebota el daño. Si, sí, con las manos de ella. ...que era un que es muy largo, ¿Dónde va tu hora? ¿La que está en la primera torre? ¿Castrum, No, eso no. Sí, sí, sí. En cualquier sitio que sea de los garleanos... ...te van a encontrar manos de esas. ¿También? Mata paseador. Pues debería ser una... ...un de esta mano. Todavía no he visto nadie. No he visto ¡Oh, yo me una en asoraya, o la no? no soraya? Ya No, no, no, no. ¿Cómo? Gobernando el país. ¿Pero es un o...? El LT. El es online, bueno, online. Ah, pues empezar a lo que del TLC del fin, pero en este jugador está no, habla de aquí. Está. Ah, me no parece bien. Why not? Me no, no, no, que que son